Aquí en el camping, que pique la segunda ya edición y que bueno, ya vemos que el día espléndido. Que se nos ha pasado todo el mundo. Enhorabuena, muchas gracias. No, fantástico. Bueno, ya es el segundo año y bueno, se han apuntado un montón de gente. Hemos tenido también el tiempo que acompaña. Tenemos un día de verano, o sea, mejor, más no se puede esperar de los participantes cómo está los yendo los participantes son unos buenos unos jugadores de polo internacionales muy importantes que vienen de Suecia de Inglaterra bueno por supuesto de Argentina los profesionales una gran montaje de, de polo aquí con treinta y tantos caballos cuarenta caballos y bueno es muy bonito todo el mundo ha apostado por ello cómo está, cómo está yendo hazme un balance de la jornada pues la jornada ha empezado muy muy fuerte, bueno ya ves tenemos una VIP Lounge a tope, tenemos todos los jugadores ahí todavía compitiendo y bueno vamos a ver quién se lleva el trofeo este año y luego pasaremos a un almuerzo fantástico en el Beach Club del Kempinski Hotel. ¿Le pones cada día al ganador? la verdad que no, mira, nunca se sabe porque además, como es arena en arena, cambia un poco todo porque tienes también la arena, el tal y entonces nunca se sabe. Ahí sí que no se puede decir ningún pronóstico <risa> que gane el mejor en todo caso. Ya pensando en un tercer torneo aquí en el que pisqui? habrá un tercero, hombre, y un tercero, cuarto, quinto y muchísimos más. Si la gente nos quiere aquí más, pues haremos muchos más. Está aquí el alcalde también, que la claro. acabamos de ver, José eh, María, el, el, eh, claro. Tenemos el gran, gran uh, apoyo por parte del ayuntamiento, de, por, por parte del alcalde y sin ellos la verdad este torneo sería absolutamente imposible porque ya que trabajan sin parar día y noche prácticamente, bueno, fantástico. Les agradezco todo, a todos que han participado. Nada, <risas> buena enhorabuena por tan gran trabajo y por traer aquí a la Costa del Sol eso que sería sin ti imposible. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros por venir. Gracias. Hablamos con doña Julia Castillo, que ya tuvimos el placer y el gusto de poderla entrevistar en el Hotel Kempinski, en este sido tan bonito que hoy sirve de escenario para este torneo por segundo año consecutivo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, muy, muy bien, aquí sí. Qué día más bueno, La verdad es que nos ha hecho un día excelente y estamos encantados con poder acoger el evento de polo aquí en la playa, con el Hotel Kempinski, estamos muy felices, un año más. me decía, Isabel, que esto ya para toda la vida, vamos, que ya os tiene ya aquí. Sí, esperemos que sí, esperemos que sí, porque la veis verdad es que como podéis ver es un evento que está teniendo muchísima acogida eh, tenemos a muchísima gente local de cepona también muchísima gente internacional equipos de polo internacionales como habrá comentado isabel y es un placer para nosotros poder acoger este gran evento un año más además el hotel también de ofrecer las instalaciones eh, también hoy pues teníamos una comida también con vosotros que yo estoy encantada de poder repetir en vuestro restaurante <risa> Efe efectivamente inauguramos nuestro Spiller beach club hace tres semanas aproximadamente y vamos a tener el placer de recibiros en ese magnífico espacio que tiene un escenario único con todo el mar por detrás y pensamos que es un escenario único en estepona un beach club completamente diferente y ahí es donde tenemos pensado hacer la comida hoy ¿Cómo se presenta la temporada? ¿Cómo veis la perspectiva? Animada, animada. Parece que este año está la temporada más animada que el año pasado y parece que vamos a coger a muchísimos turistas en la zona. Estamos encantados. Pues muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias y muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias. porque ella está en todo y realmente su trabajo, el deporte, las amistades cuidas todo. Sí. Nunca abandonas nada. Tal, muy bien, viendo este torneo de polo? Pues muy interesante, está muy me ha gustado, están ganando los del año pasado, o sea, que genial. Bueno, teniendo miedo, ¿Hay un ganador ya para ti? Bueno, yo creo que el equipo de, de aquí de Kempinski. Sí, bueno también estarías en este deporte te apuntarías a jugar al polo me encantaría aprender primero a Montar a caballo y luego, ya a lo mejor, un polo. Como sé que si se te da muy bien el baile, pues un baile con esos caballos tan bonitos aquí jugando al polo Sería, estaría bien, ¿no? Sí. Sería genial. Sí, este bueno, bueno, que disfruten de esta velada. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. entrevistamos a José Daría García Urbano como alcalde de este PONA, la verdad es que ha hecho mucho para que este polo se celebre aquí ya el segundo año consecutivo. Ya, ya, buena, ya, muchas gracias. Ya es un evento consolidado en la Costa del Sol, que este PONA tenga la capacidad para organizar ...este Polo Playa... ...segundo año consecutivo y, y, y segundo... ...pero esto es un certamen... ...y un torneo que ha nacido con plena vocación de continuidad... ...por tanto el año que viene, si Dios quiere... ...vamos a seguir con él y en años sucesivos... ...es Isabel de Borbón quien tuvo la idea... ...tuvo toda la receptividad por parte del Ayuntamiento... ...y bueno pues gracias a ella, al Ayuntamiento... ...a los patrocinadores... ...hemos conseguido que este evento sea una realidad... ...es un salto de calidad, de excelencia turística... ...que tiene Estepona con este evento. ¿Qué repercusión puede tener en lo que es la ocupación hotelera... Eh, ...restauración, comercio... ...qué repercusión puede tener? Bueno, los datos concretos los sabremos los próximos días, pero lo que es claro es que este evento solamente se celebra una vez al año en la Costa del Sol y es en Estepona. Por tanto, tenemos esa suerte, tenemos esa oportunidad, así que a presumir de ello. Bueno, es y muchas que tenéis que no paráis. Muchas gracias, Gracias a vosotros. Vamos a saludar a Carmen Mosín, que lleva una empresa importantísima, porque si hablamos de caballo, su empresa es dedicada a... Al mundo del caballo ¿no ¿Mitar? efectivamente muchísimas gracias por por estar aquí por la presencia que tenés aquí bastante importante bastante importante y nuestra empresa pues el segundo año que está aquí acudiendo a este eh, costa del sol polo club por polo Cup eh, pues, pues principalmente pues para dar servicios pues a aquellas personas amantes del caballo qué tipo de servicio que dais? sobre todo para todos los amantes del caballo las amantes de, del deporte es relacionado con el caballo en esta ocasión pues nosotros eh, hacemos un servicio para todas aquellas personas que les gusta este deporte que aman a este deporte entonces pues, nosotros le damos las localizaciones que son eh, perfectas para practicar este tipo de deporte y una de ellas sin duda es Estepona y en este día tan fantástico en este lugar tan maravilloso como es Estepona. ¿Tienes una página web para que la gente que quiera visitarla lo pueda hacer? Pues, por supuesto, mira, toda aquella persona que quiera disfrutar de los servicios que nosotros ofrecemos en materia de turismo ecuestre lo pueden hacer en www, www, Andalusian Horse Riding, en inglés Com. ...y ahí puede pues, contactar con nosotros... ...ahora tenemos ferias fantásticas... En, Ma ...en Marbella, en Málaga, en Sevilla, en Jerez... ...que necesitan pues, transporte de caballo ...carruajes, rutas a caballo... ...todo el amante del caballo... ...pues va a tener en nuestra empresa... ...pues sus servicios. Pues muchas gracias por atendernos... ...y enhorabuena por tu trabajo. Gracias a vosotros por vuestra cobertura... ...mediática e informativa. los la máxima calidad turística, la máxima experiencia, era para que se pongan todos más adentro, no y que que a todos nosotros, de es imposible que si a veces de no hubiera tenido la idea. Y por supuesto, la ciudad aporta todo lo que de ella dependa. Y la es la <laughs> thank you very much, uh, uh, uh, I would like to thank all the floors, Mayor Castellona, for the support, and I'd like to Um, thank you very much uh, call, uh, compliments to our whole team, because they also put uh, efforts into this tournament to make it happen, and of course, thank you very much for coming today, Bring along the event. Here. me subo detrás tuyo tuyo, eh? No, te Le las gracias a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis participando, especialmente a Isabel y por supuesto por la organización y muchísimas gracias al ayuntamiento por ayudarnos con el movimiento en la zona. Eh, dar las gracias a los sponsors y a todos vosotros por estar aquí y esperamos que paséis un gran día y que todos, por estar aquí, y... Y todos por estar con nosotros. Como sabéis, este es antes de miles, este es digital que acabamos de inaugurar, y esperamos que podáis disfrutarlo durante todo el verano, y en especial porque podéis venir durante todo el verano. Así que muchísimas gracias por estar aquí. So, we're going to do the results, in reverse order, from two days of excellent play here, at the beach polo. In fourth play, but very well played over the two days, is the team from Kempinski. A round of applause for Kempinski. ¿Dónde está el equipo Kempinski, por favor? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, todos! El ¡Equipo Kempinski y Sony, por favor! Isabel, el equipo al medio El equipo todo el weekend Aquí por favor. Gracias. Y ahora una foto del equipo, por favor, los cuatro solo pónganmelo... perdona, ya veo un triple. pero lo Ahí mirando en cámara. por Yo aprovecho y me No, ¡Cabez es... <laughs> <risa> que ¿Qué intento... Sí, no. aquí no te, te, ¿qué te adelante. delante. que te pone adelante de aquí también. Aquí, mira. Sí, Quería, perdona, aquí no te puedo poner. ¡Ah, por aquí, por aquí, por los tres. Los tres somos... Sí, sí. Ahí, ahí, Isabel. Sí, Isabel. Aquí, mira. Para acá, todos. María. Padre. José María. Animal. El equipo. Mira, aquí tiene un. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Qué es I'm not going Eso <pinoc |vi|> no, no, no, no, no, e no, también, si queréis. Eso también, si Isabel. Vamos, vamos, vamos. Vamos arriba. ¿Vamos? solo. Dale, a la izquierda No Un cuatro, si ahora hay cuatro. <tres> )Sí, muy bien. Un poquito yeah. adentro. Yeah. Poquito adentro. Sí. So. Uh, bueno, uh, un poquito más adentro. ¡Vamos, poquito A adentro. ¿Qué es francés. winning team? ¿Hola, Oh, it's yeah, yeah. yeah. In case you Thank you so much. Go, go, go,